Y bienvenidos a un nuevo experimento Hoy vamos a utilizar un globo Una bomba Y una bolsa de plástico Lo que voy a hacer ahora es inflar la bomba Y ahora lo que hacemos es preservarla contra nuestra ropa. <risa> contra nuestra ropa, de esta manera. Ahora, hacemos una especie de yarito con la, con la bolsa. Lo que vamos a hacer es cargarlo con más electricidad estática, estregándolo contra algo. Y ahora vamos a empezar con ese pequeño pedazo de plástico. Y la misma bomba. Bueno, lo que logramos fue que. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué no estás a esto? Ya. Lo que logramos fue que se pegara como si fuera un imán. Oh, qué... Vamos una vez más. ¡Oh, oh, véanlo! Como si queda pegado. Como levita. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, oh! Se cayó. Vamos a intentar con otras cosas. Vamos a probar ahora con esta otra bolsa y la misma bomba. Oh, oh, oh, oh. Está, está levitando, le un poquito y luego se quedó sin carga. <risa> Vamos a intentar una vez más, muchachos. Ya que me siquiera lo calmo. <risa> Vamos a intentarlo una vez más. <risa> es un fracaso total. Muchis. Miren lo que lo grises, Ahora sí quiero pegar. Ah, no, intentemos una vez más muchachos. Oh no oh, lo logré. no lo logré. no lo logré. no lo logré. Ah, ah, ah. Bueno, eh logramos algunos éxitos pero al final fracasamos